cósmicos. Bienvenidos. Ahora es tiempo de disfrutar y descansar. esta tierra. Esta meditación te ayudará a dormir y a recargar energías para el día o para la noche, para sentirte muy bien, sin fatiga alguna. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Cede a la gravedad de la tierra Ya no hay razón sonido del fuego mientras vas soltando toda la tensión de tu cuerpo y de tu mente deja atrás todo lo que estés haciendo y enfócate en el sonido Imagina que estás sentado Solo profundo. Estás a gusto y disfrutas de todas las sensaciones que proporciona el fuego. ¡Qué Pasar por un camino pedregoso Para llegar al sendero Donde hay abundante Pasto Comienza a caminar por el pasto, que se ve muy fresco. Siente un ligero viento a tu alrededor. Hace un poco de calor, pero es agradable. Avanza. Observa los árboles. Son hermosos. árbol antiguo, enorme y con un tronco muy grande. Alrededor hay un campo grande de pasto, luce perfecto. Notas cómo se mueven las hojas con el viento. A la luz de la luna, Por lo contrario, tienes deseos de correr por el pasto Acércate al árbol, extiende tus manos y tócalo suavemente, comenzando por la yema de tus dedos, después las palmas de las manos, completando así. Su textura Hasta el lul. Escucha. respiración más Esta vez puedes percibir un aroma delicioso fresco la armonía entre la tierra lluvia, el viento se hace más intenso pero relajante, lleno de vida y da la señal de que está a punto de llover. Siento a llover pero no puedes mojarte el árbol te protege de la lluvia puedes sentir el aroma la tierra mojada aún más el campo se mueve el pasto danza con el viento La percepción es mayor, sientes cada detalle del entorno, la brisa en tu rostro, la temperatura del agua, cómo se mueven tus cabellos con el viento y cómo comienzan a humedecerse los pies con el agua de la lluvia. A lo lejos notas como se extingue la última chispa de la fogata Sal un momento del cobijo del árbol y disfruta de la lluvia. Levanta tu rostro, deja que el agua caiga y resbale por tus mejillas. No hay frío, solo un delicioso y placentero. Se siente la vida en cada respiración El agua está cesando más, siente la libertad.